Bien, son las 22 horas con 8 minutos en todo el territorio. Gracias por acompañarnos. Vamos a seguir informándole a usted que siempre nos sigue y está presente en la señal de Aviala. Vamos a hablar acerca de esta presentación que de no estuvo el gobernador Paxi. pues eh, vamos a aclarar justamente toda esta información respecto, le vamos a dar un poco el marco de esta situación sobre este acelerador lineal de alta tecnología que debería estar en funcionamiento en el hospital de clínicas aquí en La Paz, pero no se encuentra. Eh, por esa... Por eso mismo, pues eh, eh, se ha llamado una comisión para reunirse con el gobernador y no ha asistido para declarar por qué no se está operando desde este equipo de alta tecnología y además con una inversión importantísima que ha realizado la gobernación con la compra de él mismo. Para esto tengo el gusto de presentar en este marco justamente de esta situación a Susi Chura, ella es presidente de la Comisión Económica, Política y Financiera de Finanzas de la Asamblea Departamental, que se encuentra con nosotros. Muy buenas noches, gracias por estar junto a nosotros. Muy buenas noches. Quiero saludar a toda la teleaudiencia que nos está viendo en este momento y bueno estamos para informar a la población. Muy bien. Y también estamos junto a Bernabé Heredia, él es secretario de la Comisión Económica, Política y Finanzas de la Asamblea Departamental que nos acompañan en esta noche. Vamos a hablar justamente de este tema eh, que nos trae. Hoy debería haber eh, haberse presentado el gobernador. No ha estado. ¿Qué acciones se van a tomar a continuación? Sí, bueno, muchas gracias. Queremos informar a la población de que lamentablemente el gobernador del Departamento de La Paz no se ha hecho presente esta mañana al pliego petitorio que ha convocado el Pleno de la Asamblea Departamental de La Paz. Eh, el gobernador se excusa de que supuestamente no habríamos cumplido, lo, según la ley de fiscalización, el procedimiento que rige, ¿no? Pero lamentamos la actitud del señor gobernador que nosotros como comisión de planificación hemos hecho el seguimiento correspondiente, ¿no? Hemos hecho la petición de informe escrito, luego hemos hecho la petición de informe oral, hemos dado una culminatoria, pero lamentablemente el gobernador no se ha hecho presente en la comisión de planificación y es por eso que hemos ya el puesto lo que es nuestro último recurso que es el, la interpelación al gobernador. ¿Y ¿De qué trata esta interpelación? Esta interpelación exclusivamente trata sobre la adquisición del acelerador uh -huh. lineal. ¿En dónde está ubicado el acelerador lineal? ¿Por qué hasta ahora no está entrando en funcionamiento? Los médicos que se tienen que capacitar se están capacitando o no se están capacitando, o sea, son todos los antecedentes con relación a la adquisición del acelerador lineal. Y y esta información no la, presta, no la ha prestado, no. no ha estado presente, ni tampoco ha dado un, un informe eh, escrito, por lo menos, a, a esta comisión. Eh, nos ha mandado una documentación, sí, a la comisión, pero esta documentación no está respaldada, no nos dice exactamente dónde está ubicado el acelerador lineal, porque son, eh, desde la firma del contrato ya ha pasado un año. Y desde que el gobernador ha, en conferencia de prensa se ha comprometido aquí iba a entrar en funcionamiento en el mes de febrero, hasta ahora tampoco no está entrando en funcionamiento. Y la... Mire que estamos ya a fin de año, estamos en octubre y esto debería estar ya en. En funcionamiento en el mes de febrero de este año, de esta gestión 2019. Sí, exactamente, y también tenemos los cheques que se había cancelado a la, a la empresa ya, 29 millones trescientos mil hasta la fecha ya se la había eh, cancelado de esta adquisición del la lineal. Pero en el contrato, ¿qué nos dice? En el contrato nos dice... Eh, que eh, primeramente tiene que haber un acta de recepción de este acelerador lineal y recién se le debe hacer la cancelación, pero no ha existido tal situación. Nosotros eh, nos, han nos han pasado las copias de los cheques de, de extracto que se ha hecho el 31 de diciembre a fin de año de la gestión 2018 y lamentamos todas estas situaciones. Nosotros hemos visto estas anomalías que existen en esta adquisición de la heredero lineal y que ni tampoco el personal especializado que tiene que tocar, palpar este, este equipo que es de alta tecnología, porque no cualquier profesional puede manipular, tiene que ser físicos especialistas que conozcan, ¿no? Y ellos recién pueden entrar a hacer las intervenciones a los pacientes, ¿no? Y nosotros estamos muy preocupados por esta situación. Como... En cuanto a esta preocupación... Como, eh, ¿Qué acciones en realidad van a tomar? ¿Se va a planificar una nueva reunión con el gobernador? ¿O qué eh, actitudes eh, va a eh, emprender esta comisión económica? Muchas eh, gracias, hermano. Eh, en el tema de lo que tomar acciones, esta mañana, eh, la verdad, eh, ya ha dado el voto censura el Pleno de la Asamblea Legislativa Departamental por ausencia, por aclaración de las preguntas que tenía que responder al pueblo al Pleno de la Asamblea por mediante también al pueblo paseño. Por ende, eh, nosotros eh, eh, una vez ya censurada ya tenemos algunas eh, ten, ya iniciar procesos legales que en base de la eh, en base de las leyes nacionales, ¿no? y porque tenemos que acción, tomar acción, no puede quedar ahí impune, no puede quedar nada en silencio, sino tenemos que tomar las acciones correspondientes. Entonces, ¿se va a tomar una acción legal eh, en este caso? Sí, justamente eh, el Pleno de la Asamblea esta mañana hemos dado un voto de, de censura por unanimidad, se ha aprobado en el Pleno de la Asamblea y se va a hacer las denuncias al Ministerio de Transparencia, a la Contraloría como comisión, nosotros vamos a hacer estas denuncias y eh, la directiva de la Asamblea Departamental va a hacer la denuncia al Ministerio Público iniciando un nuevo proceso más porque... Eh, los televidentes saben muy bien que hasta el momento ya tenemos dos procesos, dos procesos que en las anteriores ocasiones el gobernador del Departamento de la Paz no se ha hecho presente en el Pleno de la Asamblea. ¿no? Y quiero también informar a la población de que esto no es un tema político, tal vez lo ven por ese lado. ¿no? Nosotros estamos haciendo este seguimiento y la Comisión de Planificación está conformado por... Diferentes partidos políticos, no, no solo del MAS, ¿no? esta Unidad Nacional, está Solvo que también son de su línea política. ¿no? Y hemos visto este tema que es muy delicado, el tema de salud. Entonces, estaríamos hablando que como resolución eh, se estaría determinando desde la Asamblea que se va a eh, transmitir un informe desde la gobernación al Ministerio Público para eh, tomar acciones legales contra el gobernador. Sí, exactamente se va a tomar las acciones legales que corresponde porque ahorita está estaríamos incumpliendo las funciones del gobernador, ¿no? Y al no hacerse presente al pleno de la asamblea estaría haciendo la burla de, del pleno de la asamblea, ¿no? Porque él está en autoridad como nosotros, ¿no? Ha sido elegido por el pueblo, ¿no? Y creo que está dedicándose más en campañas políticas y este tema de salud hay que atenderlo lo más urgente posible. Y también en sus declaraciones vertía recientemente quien es supuestamente en el mes de noviembre ya entraría, eh, se estaría instalando eh, el acelerador lineal, pero no tenemos esa efectividad, ¿no? Hubiera sido lindo que esta mañana hubiera venido a informar a la población y al pleno de la asamblea eh, qué es lo que realmente está pasando, en dónde está ubicado el acelerador lineal, porque ya, es, ya ha pasado un año desde esta adquisición, ¿no? Y también eh, de la alcaldía de, de, la, de la Paz, Está recibiendo una una donación que solo cuesta, ese acelerador lineal, 21 millones, pero nosotros hemos comprado con 35 millones. O sea, existe una devaluación de, de, de ese equipo, ¿no? Porque ya ha pasado un año, ¿no? ¿Quién sabe? Ya está... Ya están haciendo una, también un una comparación finalmente de los costos del de mismo producto, en este caso uh -huh. de este acelerador que es de alta tecnología y que a comparación de la compra que se está realizando en el municipio de La Paz, pues ya habría otro costo eh, de parte de esta de esta misma empresa o de otra empresa seguramente. Sí, esa es eh, la gran susceptibilidad que nosotros estamos viendo y estaríamos haciendo un daño al Estado prácticamente. Entonces, en adelante ustedes planifican eh, ya no más reuniones con el gobernador hasta que finalmente él atienda esta esta eh, notificación ante el Ministerio Público. Sí, eh, nosotros esperemos que el gobernador reflexione y atienda a la población a la necesidad que, que es este tema de salud, es un tema muy delicado y también por otro lado el tema del telecáncer que se ha hecho, no se ha recaudado dinero no y ese dinero no sabemos hasta la no hay un informe no de dónde, parte del, del gobernador. No, no sabemos dónde está. Hay un pequeño informe que nos han pasado del Ejecutivo, pero también es una información eh, extemporánea, ambigua. ambigua. Nos dice aquí que supuestamente hasta el 30 de octubre de 2019 se seguiría recaudando dinero, presupuesto. ¿no? Entonces, eh, son informaciones ambiguas que realmente ni siquiera son de forma original, con copia, originales, sino son copias simples que nos remiten, ¿no? Entonces, ahí entra mucha susceptibilidad, ¿por qué ese miedo? ¿Por qué no quiere venir a informar al pleno de la asamblea? Y también a informar a la población, ¿no? Porque el tema del cáncer es un tema delicado, ¿no? Y como bien es decía... Es el tema de la salud pública, ¿no? ¿Sí? En realidad del departamento. ¿Sí? Y por supuesto, ustedes como autoridades están informándonos y están... Eh, pues denunciando esta esta mala eh, actitud que está tomando el gobernador frente a esta situación y que sin duda pues eh, desde este medio de comunicación eh, pues hacemos presente de que es importante tener ya respuestas inmediatas de parte del gobernador y bueno, ante la asamblea ya se está tomando acciones, actitudes eh, de presentar este informe al Ministerio Público. Sí, Muchas gracias más bien por toda esta información que nos presentan. Estaremos atentos sin duda a las repercusiones que se van generando. Esperamos eh, eh, en los siguientes días eh, tener eh, también una resolución por parte del gobernador y tome otro tipo de actitud. Eh, sí. Hemos estado junto a Susana Chura, Presidenta de la Comisión Económica, Política y Financiera de la Asamblea Departamental y Bernabé Heredia, Secretario de la Comisión también de la misma Asamblea Departamental. Les agradecemos por su participación participación no, le, e informarnos a toda la población. Más que todo, les, agremo, les agradezco a este medio de comunicación por darnos la cobertura para informar a la población. Muchas Bien, gracias. Muchas gracias. De la misma, ¿no? Forma de, um, un agradecimiento profundo a nombre de la Asamblea Legislativa del departamental del que venimos a informar al pueblo paseño, al pueblo boliviano, que de verdad es una tarea fundamental de fiscalizar y hacer transparente todo lo que es eh, la parte legislativa y parte eh, económica, el manejo económico del Departamento de la Paz.